A todos, buenos días, buenas noches y también buenas tardes a los que están detrás de la pantalla. Hoy un tema eh, digamos que puede ser que bastante resistido por las personas. Hoy un tema que no es simple y no es sencillo de hablar eh, puesto a el concepto, la idea o la percepción que nosotros tenemos. De lo que es el dolor y de lo que es la muerte. Cuando hablamos de dolor y hablamos de la muerte, estamos hablando de dos situaciones que no queremos nunca y jamás en nuestra vida. Entonces las negamos, entonces las rechazamos, entonces le huimos. Y díganme algo, ¿ha habido alguna persona que ha logrado zafarse del dolor y de la muerte a lo largo de la historia de la humanidad? Yo creo que no. <risa> bueno, sí, si tomamos en cuenta tal vez la vida de, de un Jesús, de, de, un, de un Cristo y de un Buda, claro, después de haber alcanzado la iluminación, porque antes pasaron por todo esto sin ningún lugar a duda. Y pasaron por todo esto, pasaron por el dolor y pasaron inclusive por la muerte, porque tanto el dolor como la muerte son parte de la vida. No se puede amar la vida si no se ama la muerte. Parece muy chocante, parece muy contradictorio. Sin embargo, el pasaje hacia la vida nos conduce a la muerte. Y el llegar a la muerte nos da paso a la vida. Fíjense qué vinculados, qué relacionados, qué relación tan estrecha para llamarlo a esto en forma general en forma global podríamos referir, referirnos entonces a la existencia misma si seguimos rechazando la muerte lo único que estamos demostrando es que no hemos entendido la vida no estamos viviendo a pleno la vida si seguimos escapando y huyendo del dolor, de lo único que estamos hablando es que no estamos avanzando. Porque al dolor lo debemos y lo tenemos que entender y redefinir como error. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Dolor, error? ¿Qué tiene que ver? Muy simple. ¿Qué ocurre si hay un dolor físico? qué ocurre si de repente me estoy quemando la mano, si hay un pinche que me está pinchando, <ríe> si tengo un dolor de estómago o un dolor de cabeza. ¿Qué me está indicando el cuerpo con ese dolor? Me está indicando que algo está mal, que mi mano está en la llama demasiado cerca, que, que en mi pierna hay algo que me está lastimando que me indigesté con algo y por eso me está doliendo la panza, que debo de tener cuidado de no seguir comiendo eso, o que me excedí en comer, algo muy frecuente, en mí por lo menos, no sé usted. Bueno, y, y si tengo dolor de cabeza, de seguro es porque estoy demasiado preocupado, demasiado estresado. Son señales de error, son señales que estoy transgrediendo ese equilibrio, esa posición, esa situación, eso a nivel físico, pero eso también se traslada a nivel emocional y a nivel mental. Si yo estoy sufriendo en términos amorosos, hay error. Si yo estoy sufriendo a nivel mental por el grado de preocupación, hay error. Y qué maravilloso que exista el dolor para indicarme que no es por ahí el camino que debo de seguir. ¿No es maravilloso el dolor? Imagínense ustedes si no sintieran el dolor en el cuerpo, creo que hay una enfermedad, ¿no? En donde no se siente el dolor. Es muy peligroso. Porque puedes perder un miembro, porque puedes caer en una enfermedad y, y no haber tomado las precauciones necesarias debido a que no sientes el dolor, etcétera, etcétera, etcétera. El dolor es importantísimo, el dolor debemos de aceptarlo en nuestra vida. Es un fantástico consejero para marcarnos de que hay luz roja en cierto aspecto de nuestra vida. Entonces si yo estoy sufriendo a nivel emocional, a nivel amoroso, por alguna pérdida, por ejemplo, por alguna separación, y estoy sufriendo, ¿eso es normal? La gente me diría, sí, es normal. No, no, es común. La mayoría de la gente padece esto, pero eso no es normal. Si es que no sufro y, y me doy cuenta de que eso es un error, entonces cambio esa condición. ¿sí? La gente sufre y se queda en el dolor y justifica el dolor y no aprende de ese error que me está marcando el dolor. Eso sería lo normal. Sin embargo, lo común es victimizarse y sufrir y llorar hasta que ya agoté esa energía de dolor y bueno hasta que no tenga otra situación similar a esa no se va a volver a detonar el mismo dolor y cuando hablamos del dolor a la muerte no lo vamos a ver de forma tanatológica como lo hace la tanatología perdón la tanatología o lo hace la Psicología, los psicoterapeutas, voy con el léxico un poco trabado, debe ser el mate que me está haciendo mal, ¿qué me pusieron aquí? No, nada, ¿no? Ah, bueno. Salud. Bueno. Se supone que la hierba mate no tiene nada para enloquecer, pero aquí en el norte de México, ¿quién sabe cómo venga la hierba mate? Bueno, sigamos. Eh, los psicoterapeutas, los tanatólogos, lo que nos ayudan es a superar el dolor a la muerte de algún ser querido. ¿No es así? Nos ayudan también a superar el dolor de la pérdida de alguna persona, que no tiene que, eh, que ser por la muerte, sino, por, como decíamos recién, por una separación, por un distanciamiento. ¿Pero nos están ayudando a nosotros a vencer o a trascender o a superar realmente la muerte o el dolor a la muerte? No. Los tanatólogos hablan de, de estas cinco facetas del duelo ¿no? que son importantes o que se ha visto que, que pasan las personas y de las cuales debemos dejar que fluyan. El primer, la primera faceta que se presenta es la negación. Se muere alguien muy cercano, muy querido, y lo primero que decimos, no, no puede ser, esto es imposible, no lo puedo creer, de seguro no es así, lo estoy negando. La segunda faceta que se presenta es el enojo. ¿Pero por qué? ¿Quién fue el culpable? Se atendió con el doctor que, que yo le dije, le aconsejé, Seguro fue este otro doctor que no tiene la suficiente práctica. Ya me estoy enojando. La tercera, bueno, cuando ya voy entendiendo que no se puede hacer nada, viene la tristeza, la depresión. ¿no? Ahí puedo pasar realmente un tiempo bastante largo, dependiendo de la persona. La cuarta es la negociación. Bueno. Ya empiezo como ir asimilando, como ir aceptando el hecho de que Dios lo llamó y, y ya había cumplido su ciclo. Y bueno, hasta que de forma definitiva el tiempo me lleva a la aceptación, ¿no? Y ya solté a la persona. ¿Pero realmente superé el dolor o la angustia o el miedo a la muerte? No nuevamente se vuelve a presentar hasta que otro ser querido también desencarna, fallece, y otra vez tengo que vivir este proceso y este ciclo de forma indefinida, de forma eh, repetible, hasta que me alcanza la propia muerte a mí, y también vivo lo mismo, porque eso le pasa al alma que va desencarnando, primero lo niega, no, no estoy muerto, ¿cómo es posible? Aquí estoy, les habla a los seres queridos, no, los seres queridos no lo escuchan, aquí estoy, lo niega. En segundo se enoja, pero ¿por qué? Si yo era joven, si yo tenía tantos proyectos. Si uno pudiera escuchar las almas, eso es lo que la mayoría diría. La tercera también, en, la, en esta alma desencarnada se presenta la depresión, la tristeza, el dolor, el sufrimiento, las almas en pena que nosotros hemos escuchado oír. Y bueno, después la negociación de y qué debo de hacer y qué tengo que hacer, hasta que por fin se abre el portal y ahí trasciendo y, y bueno, es lo mismo. Entonces, ¿por qué lo vivo de forma repetida mientras estoy encarnado, sufro y padezco todas estas etapas? ¿Y por qué lo vivo también cuando yo mismo desencarno? Una y otra vez ese dolor se hace presente, todas estas facetas repetidas, se hacen presentes de forma indefinida. Lo que está indicando eso, y señores tanatólogos, escúchenme por favor, para que eleven aún más su percepción de lo que es la muerte, y puedan realmente ayudarse en primer lugar, y ayudar a otros, porque los tanatólogos, muy, muy, muy buenos consejos, muy fuertes, siempre y cuando no sea un ser querido cercano de ellos, porque ahí sí ellos no se pueden ayudar ellos mismos <risa> porque no están realmente viendo la situación como se debe de ver se trata de comprender y de entender la existencia para comprender y entender también que no hay a nada con lo cual nosotros nos tengamos que apegar no hay nada con lo que nosotros nos tengamos que, que cernir, que agarrar nada. Es el ego el que busca siempre ser aprensivo y retener y poseer. Y eso no es la existencia. La existencia es cambio. Lo que está vivo siempre está en movimiento. Y cuando hablo de estar vivo, hablo más allá de la condición física. Inclusive, desencarnados, nuestra vida continúa. Nuestra vida se sigue dando, de forma, eh, siempre con la intención de crecer, de avanzar, de desarrollarnos, hasta que luego volvemos de nuevo a retomar esta vida en la materia, para ver si en esta nueva oportunidad que se nos da, aprendemos aquellos pendientes que hemos dejado de las vidas pasadas o de la vida pasada. Habrá muchas personas que tal vez el tema de la reencarnación sea un tema que todavía no le cierra o no lo cree. Está bien, es perfecto. Es aceptable, es comprensible que todavía no se acepte la reencarnación. Lo único es que sería interesante que vayan a una regresión o que se informen un poco más respecto a este tema y verán que eh, tal vez eso que daban por cierto, de que la reencarnación no existe, ya se lo empiezan a plantear como una posibilidad. Porque para una persona con cierto sentido común o con cierta inteligencia, el tema de la reencarnación nos da explicación a un montón de cosas que no lo da eh, el hecho de tener una sola vida. ¿Cómo puedes ganarte el cielo o el infierno?, con una sola vida que a veces de 20, 30 años o menos inclusive. Claro que no es así, pero bueno, no es el tema de la reencarnación ahora, sino es el tema de ver a la muerte como algo a lo cual también debemos de amar. Porque nosotros en este momento estamos muriendo, estamos viviendo, pero también estamos muriendo. Y esa es la existencia Esa es la existen existencia, cada siete años nosotros reencarnamos a un nuevo cuerpo. Este cuerpo que nosotros tenemos ahora es completamente otro con aquel que teníamos hace siete años atrás. Así que fíjense, aún en esta, en esta vida nosotros estamos reencarnando. Entonces, ¿cómo no entender que más allá, luego de esta encarnación, no sigamos reencarnando? Así como es arriba, es abajo, así como es adentro, es afuera. Para ir, entonces, asimilando, aceptando y, que, y empezando a que nos caiga simpática la muerte, aquí en México se tiene una tradición, ¿no?, de, de alguna manera de festejar a la muerte. Y no... No es para nada una práctica siniestra como de repente eh, otros pueblos quieren ver. Para nada. Festejar a la muerte no es ni más ni menos que también festejar a la vida. ¿Qué haríamos los seres humanos que queremos siempre mejorar, avanzar, crecer? ¿Qué haríamos sin la muerte? Porque la muerte no es solo la muerte del cuerpo, son las muertes de condiciones en nosotros que son necesarias para luego dar nacimiento a nuevas energías, a nuevos sentimientos, a nuevas condiciones. El desaprender, y por supuesto la primera etapa del cual nosotros debemos de desarrollar, de trabajar, para avanzar dentro de un camino espiritual, porque lo que hemos aprendido, todo el chic que tenemos, que ha sido instalado por esta sociedad, digo sociedad, no, no nos sirve para nada para alcanzar condiciones de estado de conciencia superior. La primera etapa, la primera fase, cuando las personas se acercan a mí y me dicen, bueno, quiero aprender, yo les digo, no, primero debes des desaprender. El desaprendizaje es la muerte de todas esas condiciones que mueren porque son ilusorias. Porque nada de lo que es permanente, de lo que es real, de lo que es verdadero, puede morir. Lo verdadero es eterno, es permanente. Está más allá del espacio-tiempo. Está más allá de la forma. Lo verdadero es fondo, es esencia, es sustancia, es espíritu, es verdad. Lo que muere... Es lo ilusorio, es el engaño, es la mentira, es la falsedad. Eso muere, tarde o temprano se cae, perece. Entonces, qué bueno que está la muerte para dar fin a todo, lo, todo aquello que no es real. Esa es la garantía que el alma tiene para realizarse, para completarse para llegar a trascender, si no muriera lo que es falso, lo que es ilusorio, entonces ¿cuándo alcanzaríamos esas esperas de trascendencia, de luz, de amor? A la muerte se lo representa con el color negro, ¿no? Y hoy lo comentábamos aquí con una amiga artista, que me decía, el negro nosotros lo vemos como la concentración de los colores, el blanco como la expansión y el negro como la concentración. La primera fase, la primera etapa, el desaprender, la etapa del negro, la etapa del guerrero, es la de la introspección, es la de concentrar nuestra conciencia sobre nosotros mismos, ensimismándonos. Esa es la etapa del cuervo que, que nos dice la alquimia, la etapa de la muerte, la etapa del negro. Y es gracias a que empezamos a dar muerte a todo aquello que no es real, que lo verdadero empieza a surgir, y lo blanco, y lo puro, y lo prístino, empieza a manifestarse y a expresarse a través nuestro. Entonces, no rechacemos a la muerte, no la neguemos, todo lo contrario, cuando haya posibilidad de enfrentarla, no de una forma desafiante, sino con una actitud amistosa, hagámoslo eso de que no voy a los velorios porque no me gusta ver los muertos no no le hablemos a esta persona de este ser querido porque ya murió no no lo llevemos a la casa con el cual vivió con su pareja durante muchos años para que no vea no enfrente no se acerque a esos recuerdos y le reviva el dolor a la muerte es un error entonces si queremos realmente ayudarnos y ayudar a las personas, veamos el error cara a cara. Enfrentemos ese dolor, enfrentemos la muerte, platiquemos inclusive con ella. No me estoy refiriendo a esa entidad por ahí que le llama la Santa Muerte, ¿no? no eso es otra cosa. Estamos hablando en aspectos mucho más trascendentales, mucho más profundos. Lo digo por las dudas. Eso es un circo, eso es otra cosa que algún día tal vez hablemos. Yo me estoy refiriendo a esa faceta de la existencia tan importante y fundamental que nos ayuda, nos ayuda a nosotros a ascender, a glorificarnos, a elevarnos. Sí, más o menos me he explicado bien. ¿Empezamos a tener una nueva idea respecto a la muerte y al dolor inclusive? De esta, con esta visión optimista, positiva, constructiva, llena de amor, de integración, de inclusión, es como realmente entonces vamos a vivir una vida en plenitud y vamos a recibir una muerte en plenitud. La gente tiene miedo de, de, de morir de forma dolorosa o de forma traumática, pero entendamos todos nosotros que morimos según cómo vivimos. Si ustedes quieren morir de forma pacífica, plácida, llena de amor, de luz, de alegría, ¡vivan así! Y no tengan miedo a estar con ustedes mismos, porque si hay un hecho y un acontecimiento en lo cual uno lo hace en soledad, es la muerte. ¿No es así? La muerte no se hace acompañado, se hace uno con uno mismo. Entonces, si yo no soy capaz de estar sola o solo en mi casa porque me deprimo, indudablemente eso está marcando que no estoy preparado para vivir una vida en plenitud y, y mucho menos para vivir una muerte en plenitud. Debo de estar a gusto, debo de estar en paz, debo de estar regocijado, de estar solo, conmigo mismo, porque conmigo hay una excelente relación, yo conmigo. Y entonces veo la muerte y, y, y visualizo el momento de mi muerte, y yo me voy a enfrentar conmigo mismo y voy a ver lo que soy, y voy a transitar por ahí sin ningún problema, con una alegría, con una sonrisa de oreja a oreja, porque no tengo miedo a estar solo, de hacer las cosas solo. Entonces, nada de dependencias, nada de apegos, nada de aprensión, de posesionamiento, nada de eso. Todo eso es error, todo eso nos va a conducir al dolor. Sí a la existencia entonces, sí a la integración, sí a la alegría y sí a la dicha de ser, porque eso realmente va a ser que venzamos y, supera, y superemos esta ilusión que es esta vida para alcanzar la existencia de, de esa vida que es la verdadera vida. ¿Mm? La vida en espíritu, la vida en luz. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a los que están aquí. ¿eh? Perfecto, gracias.